En fecha 7 del mes de noviembre fijó la lectura íntegra de la sentencia dictada en contra de los ciudadanos Marlon y Marvin Martínez para ser leída de manera íntegra en esta fecha. Sin embargo, estamos ante un proceso complejo en el cual hubo una producción extensa de pruebas y que cada prueba debe ser valorada en su contexto eh, por lo que al día de hoy ha sido eh, imposible tener estructurada la sentencia y proceder a la lectura de la misma en el día de hoy. Este o los procesos complejos, conforme al artículo 370 en su numeral 4, eh, tienen los jueces, después de dictar la sentencia en dispositivo, un plazo de 20 días para la lectura de 30 días perdón, para la lectura íntegra de la sentencia eh, y de ese plazo el tribunal entendió que tenía la posibilidad para el día de hoy dar lectura a la sentencia íntegra lo que al adentrarnos en la valoración de la prueba nos dimos cuenta que no, fue, no era posible eh, en esos atendidos el tribunal Va a resolver de la manera siguiente, primero difiere la lectura íntegra de la sentencia dictada en fecha 7 de noviembre del año 2018 en contra de los imputados Marlon Martínez y Marlon Martínez.